Me han preguntado este, y, y conozco que, que se dicen cosas con, con respecto al jurado, me hablas. Sí, mucho, obviamente, porque la verdad que estás pasando un gran momento. Si bien Los Ocho Escalones es un, es un programa que viene siendo uno de los más importantes de Canal 13, digo, esta nueva temporada, nueva escenografía y nuevos jurados, te digo, te levanto el número. Sí, sí, sí, sí, por suerte este, viene... Viene andando bien, este, es cierto que tiene mucho tiempo, pero vamos tratando de... Es como el restyling a los autos sí. cuando sí, bueno, sí, funcionan, sí, sí. entonces le mejoramos cosas y ahora también tenemos previsto algunos, algunos cambios hacia adelante. ¿Y por qué crees que llamó ahora la atención este cambio de jurado? Porque es algo que hace frecuentemente, no es algo que, que no sea común en el, en el jurado, por la incorporación de, de, de Pampita y de Nicole. Y me parece, Flor, este que es por, por, justamente por el tipo de figuras, ¿no? Es como mm. si vinieras vos al jurado, posiblemente eh, se hablaría de ese asunto. Eso tienen las estrellas y, y Ay, la, la gente... Pero también por... hay un morbo entre Me Nicole encontró. y Pampita. Sí, eso se dio, este, se habló mucho. Realmente no, no, no sucedió ahí. Yo lo, lo dije, lo conté, este, que cuando las llamaron, porque teníamos que arreglar la agenda hacia adelante, es más... Primero no, no se las había llamado juntas, o sea, claro. este, Nicole venía y como venía unos días, Pampita hacía los otros días, y después surgió la idea este, que vengan juntas y además para tener de algún modo más disponibilidad, porque mientras tanto también hay que organizar las grabaciones y un programa que se hace todos los días claro. y que quiere tener este, figuras, entonces bueno, mezclar con las Sí, eso de la lo había figura, contado la Tauro. Lo que, tenés que Digo, al canal. lo que estás diciendo lo había con, contado la Tauro. Y por la Tauro la tengo cerca, seguro me escucha. ¿no? Es que eso está? la tengo en la radio. Claro, escucha. Guido, ya que estás, ¿vos te enojaste en algún momento con la señora Carmen Luz Barbieri? Te respaldaba mucho Carmencita. y por eso le hiciste rotar. Porque eso. Acá el señor Pampito, no, hijo no, no, no. reconocido de, de Carmen, dice que está. Sí, Pampito, de, Pampito la chusea a Carmen. Eso, eso sí, lo muy guido. Guido. Eso, bien, Guido. Bien, Guido. Yo la tecla. La está bien igual. Pero, pero lo entiendo a Pampito porque Carmen también es, es, puede ser que genere ese tipo de humor de ida y vuelta sí. este, en, en su programa, pero no, no estuve no, no, no estuve enojado, ¿sí? Eh, este, de algún modo el, el jurado rotaba de hecho Siempre, en, sí. en el programa. Ahora, cuando va pasando mucho tiempo, obviamente la idea mía y, y, y, y del equipo de producción, este, este todo el equipo... Es que, es que, bueno, hayan nuevas figuras, pero no, Carmen terminó arreglando lo que sí, creo que en un momento dijo, bueno, viste, lo derrotar, este, no sé si le, en un momento creo que no le gustó. Y cuando digo creo es porque, lo dejo un poco también este, sí. el margen para que, para que ella lo cuente, pero después lo terminó arreglando bien... Con, con, con nosotros, con la productora, así que. Este, no, no, pero nunca me enojé. No, no, no Ahora, vos enojo. también sos bravo, Lido, porque le llevaste. Iba, a, eh, eh, a de a verdad, Polino. no es que se. Claro, sí. llevaste a Polino que ya una vela dejó bueno, sin pero trabajo, Está bien, pero... Eso es maldad. No, no, eso, eso no es Eso sé que no lo registras, pero. <ríe> Yo te lo marco, pero. No, no, vos no, no, no lo sabía registrás. esa historia. No, pero, pero una, una cosa que sí quiero aclarar, no Carmen nunca se fue de golpe, ¿eh? Siempre avisó, yo no tuve sí. este, cosa que me, vengan los productores y me digan, che, Carmen no está. No, no, siempre avisó, no sé, las vacaciones o muchas veces tiene este, sus temas de salud, viste, como es Carmen, que. Pero honestamente, eh, le, de, go de golpe decís. ¡Uy, Dios! O sea, ¿qué pasó? Entró al estudio y la veo en el jurado, espléndida. Pero honestamente, como conductor y como productor también del programa, ¿no te molesta esto de que por ahí vos contabas con una persona y de repente, por más que te avise, desaparece? No, no, no, no. no, no lo, lo, lo entiendo que la mirada afuera sea esa, pero, pero no porque justamente también, cuando cambia la agenda aprovecho para rotar, es un claro. tema de programa. También claro. querés ver nuevos jurados y eso. Entonces, ¿Y probar gente también, eh, Guido? No, no, no, ¿Probar no es otra que Me parece que Carmen lo entiende bien esto, ¿eh? Sí, Carmen tenía... A ver, yo, eh, justo que vos decías que Carmen no, no, no quería rotar. El miedo de Carmen... Esto me lo contó fuera de cámara, espero que no se enoje. Eh, era... No, el miedo, no, pero nada grave. El miedo de Carmen era que quedara ante los periodistas y los programas que la rotaban porque ella no cumplía con su trabajo. De verdad, Carmen es, es como una nena en algún punto... Y todavía piensas que, que por ahí tiene que demostrar. Eh, entonces ya dice, no, van a pensar de que yo soy una irresponsable, no me van a contratar nunca más porque van a creer de que yo siempre falto o que no cumplo con mis laburos. Ese era el verdadero miedo de Carmen. La cara de Guido. Bueno, me, me suena... No, no, no, no, me suena verosímil, ¿eh? Porque, porque Carmen es una de esas figuras que, que todavía, este, incluso con la magnitud que tiene, se toma el trabajo este, con cierto vamos a ponerle temor, no sé si es la palabra más, más mm. feliz, pero viste esos es que nos ponemos nerviosos claro, todavía antes de hacer cualquier cosa, me puede pasar a mí en esta, en esta sí. nota por no querer este, pifiar o decir algo inconveniente. Sí, sí. A los que nos sigue pasando eso también es porque nos gusta lo que hacemos y todo. O sea que me, me suena cierto que le pueda pasar, de todas maneras no es así. Carmen estuvo desde el principio en Escalones, yo armé el programa, pensando muy en ella, del jurado más, más fijo en, en cantidad de programas. Este, Carmen estuvo la mayor cantidad, o sea que claro. bueno, si piensa así, está, está equivocada. Yo eh, se le, la verdad es que estoy muy agradecido con Carmen. Cómo, no. cómo trabaja en Escalones. Sí, y ella con vos y se nota también, sí, eh, Maite. No, te quería preguntar, porque aprovechando este esquema un poco de rotación, ¿van a aparecer otros nombres? Así que nos que nos van a sorprender. Sabemos, nosotros lo hablábamos el otro día acá, fuera de aire, creo, que más allá del conductor que la gente ve, sos como un gran productor de televisión y estás siempre pensando cosas. Eh, ¿Tenés ya varios nombres que le dijiste a tu producción? Che, vayamos tanteando, aprovechemos este esquema para incorporar Bueno, sí, figuras. todo el tiempo estoy con eso. Sí, sí, estamos el programa. Este, este estoy. Bueno, que hay lista de, de nombres y gente posible, de hecho, hago esta nota para convocar a Florencia. Ahora, mira, mira bien, ¿eh? Sí, sí claro. nunca hicimos. Ya nada lo tire, Ya lo tiré antes y nadie sí, sí, picó. yo, tiro, que que yo soy. Todos picamos, Guido. Sí, Guido. Oh, muy bien, me gusta. Es que... Pasa que yo no soy a hacer muchas cosas juntas, Guido. Ya tengo hijos de 11 años, imagínate, televisión y dos, dos mellizos sí, un montón. Bien. Viste, por el momento. Es verdad, es, es verdad, además está muy concentrada en, en, en intrusos, así que se entiende, se entiende. Pero, sí. pero igual me encantaría, y nunca trabajamos. a llamar, y, bueno, es así.